No, ¿Qué Casi Guillermo Muto te va. ¿Qué ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Tajito de la 9? ¿No? no, ahí tenés lo tuyo, a ver si ¿Eh? sabes cómo se agarra. ¿Qué trajiste? Y ahí, fíjate, a ver qué es. Vete, ya me trajiste ese trajito. No, el otro, trajite. el otro, el otro. ¿Qué es? Ah, el martillo. ¿Qué, ¿Sabés de dónde se agarra? El, el martillo. ¿Sabés de dónde se agarra o sí, no? Sí, de acá, ¿cómo que no? Si ahora viene el Ustó ahí, piensa que es una obra de arte. No, ¿No sabe no para, lo, para. No no lo que es. No Estos radicales no nunca no agarraron no un martillo. El único, Lustó viene acá el canal? Sí, pero pero todo no todo sabe para. lo no no que es un no, martillo. No ah, ¿no? No, no. Lustó ahora lo vos lo estás agarrando bien, ¿eh? No, el Ustó no sabe lo que es. ¿Un martillo picol? ¿Cómo es? No, no, ese galponero. El pico del oro es una tela. Ahora vos sabés que no había galponero de esa calidad en la Argentina, ¿eh? Te lo manda el fabricante, esa de las mejores. Sí. De las mejores no, herramientas que se hacen en Argentina, en Santa Fe, Gerardi. Sí. Eh... Como escuchó el programa, sí. le dice: Estoy terminando el galponero, el primero se lo mandás al pelado, ahí lo tenés. Pues sabes que Moreno ahora como 20 días, me manda la foto del auto. Le claro. va a volver el auto y dice: Mira lo que te manda, me manda la foto del martillo. Ahí tenés. Porque yo, cuando estaba en otro lugar, era, te jodía con el martillo. Claro. ¿Qué, ¿Qué es lo que más se vende? El sí. galponero. No, no, bueno, ese, lo que pasa es que había sí. un viejo galponero que era papagayo, sí. lo hacían los norteamericanos, era el mejor del mundo lo dejaron de hacer porque ya sí. no se hacen cofrado y bueno y estos decidieron hacer un galponero de, de primerísima calidad. No había un galponero así Girardi. en la Argentina. Sí, sí. Girardi, lo Santa Fe, casi, la casi. Yo las palas, también no una... claro, claro, muy bien. Ah, eh. Mirá, este, ponelo en el piso Así como queda la... era para eh. esto. Ponelo, ponelo. Esa es la ventaja del galponero. Tiene que estar así tiene que quedar así también, ¿ves? ¿eh? Claro, Entonces, para. el hombre se agarra así y lo agarra y golpea. Claro, ahí está. Ahí está. Ahí voy si el, eh, ah, va? y esta uña es sí. para poner el clavo de dos y media acá. Sí, sí. Lo pones cabeza para arriba Con esto sacás el clavo. Sacás y ponés. Ah. Vos le, le pones la cabeza acá, queda trabada. Entonces sí. podés así. Lo sacás y empezás a golpear. Ah, todo con una ahí mano. Está.